El Nodo Aburra Norte de Emprendimiento y Gestión de Empresas Culturales e Industrias Creativas del Área Metropolitana es un grupo que fundamenta su objetivo en organizar el sector en las diferentes líneas de economía creativa o naranja, brindando apoyo, colaboración y fortalecimiento a los creadores, emprendedores y gestores socioculturales para la oferta, formalización, venta de servicios y productos. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. No tuvo un primer encuentro financiado por el Instituto de Cultura, el cual buscaba cualificar a aquellos emprendedores culturales y creativos o los proyectos de gestión con miras a convertirse en industria cultural y creativa. Luego se dio una segunda convocatoria para vincular un poco más la gente de Barbosa, Girardota, Copacabana. Ellos llegaron, fueron pues atraídos por la idea y la intención es que ellos empiecen a hacer ese proceso de cualificación. Hablar sobre el nodo implica integrar todo esto que estamos haciendo, las diferentes empresas culturales y de desarrollos de emprendimiento, para fusionar los esfuerzos y poder crear unos clústeres necesarios de mercado para la sostenibilidad del desarrollo de empresa cultural en todo el norte del Valle de la Urra. El Nodo Norte tiene un gran potencial, la gente que ha venido participando del Nodo son personas que tienen ideas, iniciativas ya consolidadas, son proyectos serios que sustentan y que hacen productos de factura, se está buscando inicialmente hacer una sinergia interna que a nivel Nodo Norte, con la empresa privada se busquen presentar esas iniciativas y hacer un clúster de iniciativas culturales y creativas, invitar a los empresarios y que ellos se vean, sientan atracción por esos proyectos y los financien. Y lo que se busca en el nodo es que exista formación, cualificación y conocimiento y que no esté cualificado, organizado, legalmente sustentado con, un, con industrias creativas realmente consolidadas, que tengamos una oferta lo suficientemente capaz de satisfacer la demanda que se nos viene en este próximo año o en los próximos años venideros. Se busca también generar incentivos económicos a través del empresarismo para que la gente crea en sus propios proyectos y bajen de la idealización del de talento, no se cobra, el talento se cobra, tiene su costo y nosotros en el nodo estamos buscando un producto que le dé a la comunidad los insumos que necesita para poder desarrollar desarrollo económico cultural. La invitación es para que todos ustedes, emprendedores, creadores, artistas, que quieran salir adelante con su proyecto, con su iniciativa, se acerque al nodo. El nodo no tiene ningún costo, no tiene ningún tipo de contribución económica, lo único es la intención de hacer asociatividad, jugarle a la lógica de economía colaborativa, de economía circular, usted trae su iniciativa, su iniciativa gusta y hay otro integrante del nodo que necesita lo que usted hace, pueden hacer sinergia y esa sinergia permite que ambas iniciativas surjan adelante.